porque la palabra escrita de nuestro Señor Jesucristo es muy importante que podamos entenderla. Porque si no entendéis la palabra escrita, los hombres se pueden equivocar. Pero la palabra escrita, aquí no hay nadie que cambie. Ni una coma, ni una tilde, nadie puede cambiar la palabra de Dios.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 nos dice algo este secreto dice, he aquí el amén yo lo único que os puedo decir que cuando el cristiano hace una oración al final de la oración dice amén, y por qué dice amén, porque quiere que suceda porque quiere que la oración que ha hecho esa petición a su Padre Celestial en el nombre de Jesús quiere que se realice y aquí nos está diciendo lo mismo cuando Jesús estuvo en la tierra. Y fijaros lo que decía Jesús. En verdad, en verdad os digo. Y cuando Jesús decía, en verdad, en verdad os digo, sabéis lo que estaba haciendo. ¿Sabéis lo que lo estaba diciendo? Amén. Amén su digo. Que esto lo que os estoy diciendo. Cuando Jesús decía, en verdad, en verdad lo digo. Y eso cuando lo decía nuestro Señor Jesucristo, es la sentencia más grande de un juez que habla la palabra. Hay muchos que decimos, ese hombre es formal, es formal, y cuando él habla dice verdad, y yo lo creo porque es formal. Cuando Él habrá, dice la verdad, porque Jesucristo es la propia palabra y es la propia verdad es el camino. Él dijo a sus hijos, aquel mundo que vivía en la oscuridad y cuando vino Jesús, alumbró con su luz, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí sino por el Padre. Así que todos que nosotros hayamos recibido la palabra de Dios, en su Hijo Jesucristo, como hombre de la tierra, que es el único camino por donde tenemos que caminar. Porque todos los demás son caminos del diablo, que nos lleva a perdición y a escuridad. Cuando reconocemos el camino del Señor y entramos en su camino, nosotros tenemos que hablar la verdad. Y cuando hablamos la verdad en el camino del Señor, dice el Señor que es la vida. ¿Os imagináis? Cuando entramos en el camino del Señor, decimos la, ver la verdad de Jesús, al final de todo ese camino, encontramos la vida. Pero ¿cómo es posible? Esto es un misterio. Yo creo que, que quiero que entend entendáis bien estas palabras y entréis en el conocimiento porque ya lo sé que para algunas personas es muy difícil creer porque solamente el Espíritu de Dios cuando recibes ya eres un siervo de Dios, ya no te puedes apartar de Dios, diga lo que te diga, hable lo que hable, y tú con la verdad de Jesucristo tienes la hacerlo. porque mira lo que dice Jesucristo, yo no he venido a condenar, he venido a salvar y yo he venido a los pecadores, yo he venido a los que están enfermos, porque los sanos no necesitan del médico. O los hijos de Dios, aquellos que reciben la palabra de Dios, no solamente abran aquellos que están ya en el conocimiento y la verdad de Dios, sino que como nuestro Señor Jesucristo tenemos que ir a donde los pecadores porque aún han recibido la verdad de Cristo. Amén. Y si no han recibido la verdad de Cristo y no están en su camino, van a ir a perdición de muerte. ¡Oh, Dios! Porque Él dice que es la vida. Jesús dice que es la vida. Amén. Y todos los que vamos caminando por ese camino, vamos caminando a la cruz donde Jesús dio su sangre y derramó por todos los y ahí encontramos el final del camino de Jesús en la tierra fue la cruz el final del camino nuestro es la muerte pero no tengáis bien o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca alabado Dios glorificado Señor gloria a Dios Él dice yo conozco vuestras obras ¿Habéis entendido? si gustaría que Dios conociera las obras todas vuestras ¿Os gustaría que yo supiera todo vuestro pensamiento y todo lo que hacéis? ¿Os gustaría? ¿A veces no sentiréis vergüenza? Pues Jesús dice que sabe nuestras obras. Que sabe cómo caminamos por este mundo. Que sabe las obras que hacemos y los pensamientos que tenemos. Y él nos avergüenza de nosotros. Él solamente te está llamando. Él solamente te dice: no seas tibio. Frío, porque al frío se le puede testificar la palabra de Dios. Amén. Pero te prefiero caliente, como mis discípulos: Pablo, Pedro, Juan. ¿Sabéis por qué no nos quieren tibios? A ninguno de nosotros nos quiere tibios. Porque el tibio ni entra ni sale. Es algo que le da igual. Vengo al culto. ¿Y qué? Oigo la palabra. ¿Y qué? Dice una predicación. Pues bendito. Dice una predicación. Pues bla, no me ha gustado. Pero el Señor dice que no. ¿Cuál es? Ojalá yo supiera la palabra que vosotros necesitáis. Ojalá para yo estar aquí como un esclavo, testificando la palabra que vosotros esperáis. ¿eh? Para que os en el Señor. Ojalá yo no soy más que vosotros, soy igual que vosotros. Lo único que soy esclavo del Señor. Otra cosa. A mis hermanos, y que más quisiera yo que se gozaran en la palabra, no en, la mía, no en mis palabras, porque yo estoy explicando la palabra de la Biblia y estoy explicando la palabra de Dios y no en la mía. Estoy predicando la palabra de Dios. Si yo predicara mi palabra, igual se hablaría de ciencias, igual se hablaría de culturas, igual se hablaría de luchas. a hacer a ese, pues si se está hecho un pacto, lo doble. No. Dios me ha hecho esclavo de él. Amén. Y tengo que predicar su verdadera palabra. Amén. Aquellos que te hagan mal, hazte un A Aquellos que te odian, amalos. Yo sé que es duro. Yo sé que es muy duro. Grande que el amor de Dios, hay fuerza más grande que el amor de Dios. Y cuando entramos en el amor de Dios, vemos la luz de Jesucristo que en nuestros ojos ya no enceguen. Ya siendo yo el más ignorante del mundo, si yo tengo la luz de Cristo y vosotros tenéis todo el entendimiento del mundo, yo soy más inteligente que vosotros. Porque la única palabra de Dios la que es inteligente para mí. pero si me tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría si luego me pudro en un cementerio y luego no solamente me voy a quedar ahí porque me va a necesitar la autonomía y me va a hacer el juicio y me va a hacer al al infierno a ese lago de fuego donde va a vivir la muerte y no te va a venir a he desechado la verdadera palabra de Dios el Señor tan grande de Dios y he dicho antes que era inteligente pues he sido el más tonto del mundo yo prefiero que me veáis como ignorante, como el hombre más ignorante pero que esté en la palabra de Dios. ¡Amén! Alabado sea el Señor. ¡Abre! Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo. ¡Abre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay más vida, lo dijo Jesús, si creéis, oh, bien, ¿no? no hay más vida que el nombre bendito de Jesús. no hay vida, no hay vida en la religión no hay vida en la ciencia no hay vida en el médico porque el médico te hace una chapuza y después de durar 10 años más o 20 o 30 100 años más pero al final no eres la palabra de Dios no la palabra de Dios no ese es el mayor conocimiento de Dios que nos da pero también lo dice el Señor pero por con... Por tanto, yo te aconsejo. En el 17, leemos en el 17 ahora. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. aleluya Hay visto lo que nos ha dicho el Señor? Nos oh, lo dice la palabra de Dios. ¿Creéis en la palabra de Dios? Si creéis en la palabra de Dios Si creéis en la palabra de Dios atender lo que dice Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De una cosa tengo necesidad La persona que se siente rico Aquella persona que cree que todo lo tiene Aquella persona que dice No necesito a Dios Aquella persona que dice no necesito a un salvador porque yo estoy rico, millonario, y no tengo necesidad de nada. El Señor le dice, y no sabes que tú eres un desgraciado, un pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué no lo dice eso? Pues lo vemos muy fácil. No olvidemos, esto <tose> si quiero que lo tengáis presentes. ...que las iglesias están llenas de estas personas... ...que están llenos y no tienen necesidades espirituales... ...que muchas veces... ...os lo digo de verdad... ...no estoy aludiendo a nadie... ...quiero que creáis en mi sinceridad... Amén. ...quiero que creáis que la palabra de Dios... ...la estoy llamando ...y no me encargo a nadie... ...tenedlo seguro que no me encarga a nadie... ...muchas personas vienen... ...porque viene un amigo... ...a la iglesia o porque viene un familiar o porque se ha creado un ambiente religioso o porque la sociedad lo obliga a ir a las iglesias porque si no lo separan no te desmiedo nada de eso esos son los que se sienten llenos y cuando están en las iglesias no sienten nada su corazón es duro como una piedra porque no tienen necesidad de un salvador porque no tienen necesidad de nada porque están actos solamente ellos son los que dicen yo soy una persona perfecta donde no tengo ningún pecado deja que vayan esos desgraciados en las iglesias y cambien a Dios porque ellos son pobres y ahora el Señor Jesucristo en él dice pero no sabes que tú eres un desgraciado un desventuado que estás ciego que eres pobre porque resulta que todas las riquezas que tienes por aquí van a perder contigo. Coge riquezas espirituales. ¡Ale! Y llévalas al cielo a mi presencia. ¡Ale! Para cuando tú vengas, aquí tenga tu tesoro. ¡Ale! Y pueda ser juzgado por los tesoros que tú has acumulado. ¡Ale! Y los tesoros que Dios tiene. En los tesoros del corazón. ¡Ale! Esos son los tesoros que pueden llevarte a, a la libertad. Vosotros conocéis, lo voy a poner un pequeño ejemplo, porque sé que lo conocéis muy bien y hemos pasado por eso. ya hay vosotros a Franco, fue el lado de España, tenía toda la riqueza que quería, pero ahora ha muerto. Ahora no puede coger nada de España, ahora está muerto. Y él ha bajado a la muerte, con sus obras malas, con sus obras buenas, el señor lo a participar de la riqueza del corazón que ha hecho él con el pueblo, con sus hermanos y con cualquiera. Esas son las riquezas que podemos llevar. Él lo puede corromper. Entonces, dice también que es ciego. Dice que el Señor Jesucristo le dice que es un ciego. ¿Y tú te crees? Yo lo digo a todos vosotros. ¿Os creéis que yo estoy ciego? No, porque nada de esa vista refrigado al fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra las vergüenzas de tu desnudez Y unge tus ojos con colillo para que veas. ¿Os dais de cuenta? ¿Cómo puede ser que siendo rico el Señor Jesucristo dice que compremos de él oro si con el dinero podemos comprar todo lo que queramos? Si yo tengo mil millones de pesetas, puedo comprarme 100 millones. Está hablando de Jesús. son de las cosas espirituales y además dice que está desnudo. ¿Quién de nosotros estamos desnudos? ¿hay visto alguno aquí desnudo? Pues el Señor Jesucristo. Si no tenemos los dones espirituales, si no tenemos la palabra de Dios, si no conocemos a Jesucristo, si no creemos que necesitamos de un salvador, Él lo ve totalmente como padre nos avisa de todas nuestras miserias porque el padre carnal también avisa a sus hijos de las miserias y él nos está avisando de nuestras miserias para que no parezcamos con el mismo juicio que va a tener Satanás el juicio de Satanás al eterno y todos los que no están en el camino de Dios y tienen la verdad de la palabra de Dios para encaminado hacia el juicio de Dios Acordaros del rico y del Lázaro. Yo no quiero para no alarrarme, no quiero no quiero alarrarme, pero dice, se a un poquito las palabras. Había un, un hombre supermillonario que hacía grandes banquetes. Y lo no está diciendo aquí la misma palabra. El rico. Dice que tú eres un, un pobre y un desgraciado. Era un riquísimo y hacía grandes banquetes y había un hombre Lázaro que estaba tuyo de llamas. Y se acercaba a la mesica de ¿eh? él, si y una minajita a poder comer Y a unos perros dicen que venían y le había las, las charas. Pero llegó que murieron los dos, el rico y el Lázaro, el pobre. El rico fue al infierno y Lázaro fue al paraíso Pues entonces, ¿qué le valió el, qué le valió el rico a toda la Estuvo rico cien años, 120, la vida del hombre es corta. Pero es que ahora va para ti toda su eternidad, en ese fuego ardiente, en ese fuego que te está en una angustia eterna. Ya que pobrecito que estuvo lamiendo los perros de la mía, y he cogido la mierda en el suelo. Él está en el paraíso, el de todas las riquezas de Dios, eternamente, el que para todos los tiempos, el que para todos los siglos, porque el paraíso de Dios es eterno y no hay muerte y no hay dolor y no hay llanto y no hay enfermedad y toda tuvo la tierra en el paraíso no tiene poder amado sea Dios, Dios! sea que es lo que estoy diciendo porque lo podéis confundir yo sé no si lo habéis pensado pero os puedo confundir que las riquezas son malas no no las riquezas no son malas lo malo es que por el brillo de la riqueza te tiene satanás. Que por el brillo de la riqueza creas que tú ya eres lleno, que no necesitas nada de ninguna cosa y que no necesitas de Dios. Las riquezas son buenas para repartir a tus hermanos. Porque qué hermano tiene posibilidad de ayudar a otro hermanito y no la chuma. Pues qué bien que ese hermano tenga mil millones de pesetas. El dinero es sino hermano. pero puedo emplear a las drogas y envenenar a las personas y estoy haciendo un para los demás. No es el dinero malo, es lo que tú emplees con el dinero. ¿Cómo lo empleas? ¿En qué lo empleas? Es lo malo del dinero. Porque muchos se creen que el dinero es propio de Dios. Y yo he visto personas, y quiero que lo, que lo entendáis porque lo habéis visto, hay personas que dan culto al dinero, hay personas que lo adoran como si fuera y cuando viene la gente esconde y solo quiere robar a los demás para tener más dinero y está haciendo de decirte ese dinero su propio Dios y su propio Dios va a tener esa riqueza que va a perecer con él eso es lo que va a tener si está adorando a su dinero con su dinero va a perecer pero si estás adorando a ese salvador en ese lado del infierno porque no han creído en su palabra por eso el mayor tesoro que tenemos es la palabra de nuestros amigos porque tenemos que creer en ellas y además dice él nos dice cuando le dice que eres falso yo te aconsejo que te vistas ropa blanca y, lo que, y que te laves con mi sangre aceptando el sacrificio de los santos en mi muerte y resurrección. Madre. Unge tus ojos con corillo para que veas. El verdadero cielo no es la gente que no ve las cosas. Son aquellos que no ven las cosas espirituales. Ahora fijaros que en el versículo 19 nos dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Háis oído la palabra? ¿Háis entendido? Guardad en vuestro corazón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo a mí me estuvo diciendo hace poco una persona que el Señor lo reprendía en su corazón cuando hacían alguna cosa mala que su conciencia hablaba y él no podía aguantar y tenía que ir a reparar ese daño y por eso el Señor Jesucristo que dice yo reprendo y castigo a los que amo porque a los que no amo no reprendo ni castigo porque ellos solo quieren el brillo material pero yo a los que amo reprendo y qué padre, vuelvo a decir otra vez no creáis que es el pesado aguantad la palabra de Dios lo pido el Señor se lo está pidiendo que el puesto para vuestras almas que padre no reprende a sus hijos que padre no reprende a sus hijos y ahora Jesús digo, ¿por qué lo reprende? ¿porque lo odia? ¿porque quiere su muerte? no para que ese castigo vengamos al camino de Dios porque fuera del camino de Dios es muerte y Él nos reprende y nos castiga para que seamos buenos hijos y hay también que dice en el versículo 20 y pronto voy a terminar he aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. ¿has visto qué bonito es? ¡Qué precioso es él! ¿eh? Dice: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo todos los días y todos los momentos y a cada segundo. ¿eh? migajica, eso no es nada para la eternidad que podemos vivir en la gloria de Dios pero también nos dice que él está llamando y si nosotros abrimos la puerta él entrará ante nosotros y entrará con nosotros y él y él persona con Jesús la persona que lo deja entrar a Jesús Jesús cena con él y la persona esa que lo deja entrar cena con Jesús ¡Amén! Y el Señor dice que está preparando un banquete de bodas. ¡Amén! Porque allí va a ser el pedimiento de Jesús con su Tú no lo deja. Él es el único que no nos deja. No! Y él sigue insistiendo, llamando en nuestro corazón, todos los días llamando. Y cuando tú una palabra del Señor te entraba, ya has a decir esas palabras, yo soy un miserable, soy un ciego. Tú abres el corazón al Señor ¡Ale! y Él entra en tu corazón. ¡Ale! Y ya tienes una vida de paz, una vida de felicidad una vida que ya no te importa la riqueza del mundo porque lo que más amas es la vida del Señor porque lo que más amas es la vida eterna porque lo más amas es donde vas a estar toda tu vida que es lo más un paso que es un paso cuando un hombre se va y que como vuelve esta vida que tenemos aquí no es más que un paso somos peregrinos de esta vida y nada que lo único que nos vamos a dejar es la vida eterna, lo único que nos vamos a dejar es si aceptamos esa salvación de Jesucristo, esa salvación que nos la da gratuitamente que no nos pide nada a cambio que solo pide que aceptemos el padre terrenal cuando exhorta a su hijo cuando quiere quitar de los malos caminos tampoco pide, nada. ¿no? ¿qué le pide un padre a su hijo? que crea que es, lo que está diciendo es bueno, es que no es así es que no es así es que un padre bueno para él, porque si está la droga se va a perder, y se va a morir la droga, que si está robando lo van a coger preso de interés la cárcel y todas estas cosas, y el padre y carnal habla a su hijo y no espera ningún premio del hijo solo espera que crean su palabra pero, ver, no ver, es bueno es bueno y todos los padres, yo sé que lo hacéis y todos los padres lo hacéis ¿sabéis por qué lo hacéis? os voy a decir una cosa, ¿sabéis por qué lo hacéis? no solamente a, como el Padre Carnal ha dicho antes, a cuatro o cinco de que tiene. Él arreda a todos, a todos, a todos. Y también arreda a los hijos y a los Padres Carnales. No solamente a los hijos, a los Padres Carnales también los arreda. Porque quiere dar su gloria, porque... Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Amén! Ahí se escucha, dice al que venciere ¿Y a quién tenemos pues, que te vencer? Si que yo puedo ganar esta corona porque te ven a ti, o porque te vence a ti, o porque te vence a, ven a ti, o porque te ven a ti, ¿no? Porque van las bataladas. Va que la lucha mía es no es con carne y sangre, que es con todo poder marino, que nos escapita, que nos mete en oscuridad, que nos engaña para llevarnos a romar los malos caminos de hermano, ¡Si es hermano mío. puedo un aconsejarlo para que entre en el camino del Señor. ¿Cómo voy a luchar con él? ¿Cómo voy a luchar con mi hermano? Tengo que enseñarle cuál es el camino del Señor. Para que entre. Pero la lucha no es mi La lucha es tuya, es tuya, es tuya. Es contra Satanás. El engaño, engañado. Aquel que nos engaña nos da cosas carnales, materiales, lujos, cosas, para que nos olvidemos poco de la palabra de Dios. Y él lo que quiere él. que ocurre? para que no tengas ninguna debilidad y no te acuerdes de la palabra de Dios. ¡Amén! Ese es el mayor engaño de Satanás, que llegas a olvidarte hasta que necesitas un Satanás. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¡Amén! todos los días está llamando a tu corazón. Abre el corazón hijo mío que quiero entrar en ti. Abre el corazón que quiero morar en ti. Jesús. Cuando Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ya vemos y ya nosotros recibimos. Y cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, ya me muerte, porque él venció a la muerte, porque él derramó su sangre en la cruz para que todos nosotros fuéramos salvos en su muerte. Y así como ha vencido él como hombre, acordaron un bien. nosotros hombres nos ha hecho herederos de esa victoria de Jesús porque creen en Jesús vendrá a a la muerte ¡A porque creen en la segunda vida porque creen que con la muerte no termina todo cuando tenía 14 años y fue ayer es que es fue ayer cuando yo tenía 14 años fue ayer pues me queda 20 años y que es eso un soplo de vida pero siento siento siervo del Señor y os digo que siervo del Señor son todos aquellos que siguen a Jesús son aquellas que siguen a Jesús y cuando eres siervo del Señor ya tú has rendido la muerte la victoria misma de Jesús venció. Te la ha transmitido porque está dentro de tu corazón. Jesús. Porque Jesús está viviendo dentro de ti y ya te está mostrando por la obra del Espíritu Santo que Él venció la muerte y Él estando dentro de tu corazón tú también vas a ser vencedor de la muerte. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Y como una palabra que nos dice aquí que vosotros si vencéis le daré la corona de vida. Y si os enteráis conmigo, como yo me he sentado en el trono de mi Padre, a mí me escucha muy bien la palabra. Estáos en tronos, al lado de Jesucristo, para condenar a todos aquellos que han hecho tanto mal en este mundo. Nosotros estaremos aquí a lado del Señor, formando ese tribunal, al lado de nuestro Señor Jesucristo y se aquí. la autoridad que te da Jesús para formar parte de ese tribunal amén, Dios? ¡Amén! os queréis perder eso ¿Cómo que hombre de ser hombre inteligente se si quiere perder eso ¿Alguien? solamente hay que oír la palabra de Dios ¡Amén! y al final dice fíjate que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y sabe por qué dice el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia por lo mismo que los ojos porque tenemos oídos y lo no oímos. Oímos, pero no sale por este otro lado del oído. El que oye, las palabras se mete en el corazón y se va. Pero el que no tiene oídos espirituales, le entra para aquí y le sale para allá. Y no cree en nada de lo que le están diciendo. Pero el que tiene oídos espirituales, guarda la palabra de Dios, celoso. Que nadie se la debate porque es su propia vida. el de Jesús. por último término solamente quiero alertaros una cosa y esto ya lo sabemos todos los hijos de Dios dice Jesús nos prometió cuando fue resucitado y fue al cielo nos prometió una cosa maravillosa creo que lo entendáis todo y conocéis con esta palabra con esta palabra el Señor nos dice no dejaré huérfanos he aquí que yo estoy con vosotros todos los días no huérfanos, He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo mismo que hemos estado diciendo nosotros. Todos los días te llamando a tu corazón. Él nunca nos deja huérfanos. ¿Y sabéis qué quiere decir que no nos deja huérfanos? ¿sí? Solamente el padre puede dejar huérfanos a sus hijos. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Solamente un padre puede dejar huérfanos a sus hijos. Porque aquí nos está diciendo que él es Al final, si leéis las escrituras, lo que no leéis de momento, llegáis a leer y veréis lo que estoy diciendo. Yo sé que me creéis, yo sé que me creéis, a pero estoy leyendo la vida textualmente. Al final, empieza como, termina como empezó, con un amén. Y vuelvo a decir, el amén es de verdad, de verdad os digo. Que lo que digo va a suceder si es verdadero. O sean tibios, aceptar la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios, que es el tesoro más grande Dios. que se puede tener. ¡Ale! ¡Ale! Yo me creía que lo tenía todo cuando estaba en la asociación. Yo me creía que lo tenía todo cuando sabía mucho de libros. Pero sabía hoy, me doy cuenta que estaba ciego. ¡Ale! Porque me faltaba la palabra de Dios. ¡Ale! Y por eso reconozco que el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. ¡Ale! Dejar. Dejad vosotros, que el Señor también tenga misericordia. Aceptar al Señor. La palabra o sea su nombre. Que Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros. y andaba la que está pidiendo auxilio